¿Cómo están? Esperen, espérenme, espérenme Espero que estén súper, súper, súper bien. Hoy de lo mejorísimo. Sí, Hoy, como pueden ver aquí, yo les voy a decir a partir de cuándo, pero me hicieron un reto. Me dijeron, Marijo, ¿por qué no haces? Bueno, más bien, te reto a hacer una intro de solo 40 segundos y yo así de eh, reto aceptado. Está bien, siempre hago mis intros de 2 a 3 minutos, pero bueno, me quedan a partir de ya. Hola, fantomitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, eh, eh, estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar sobre lo, unos glitches de terror súper raros, bien, bien raros, que aparecen en Disney+. Plus. ¿Qué es esta nueva...? No puedo, sorry, no pude. Ya llevo 45 segundos. <risa> pero bueno, no vale, no vale, porque les tuve que explicar. Pero el siguiente video sí voy a hacer el reto de... 40 segundos de intro nada más Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido El día de hoy les traigo un video sobre eh, glitches o cosas bien raras que han pasado alrededor de la aplicación o de la página o de esto de Disney Plus Ok, básicamente es, es este como Netflix pero de puro Disney Yo creo que, bueno, ya es bastante popular en todo el mundo y en Latinoamérica también Y bueno... Yo le voy a dar un plus, porque aparte de que se los voy a contar y les voy a explicar qué es esto. Ay, se ve, me agarra mi bolsón porque hay que traer un micrófono. Eh, los voy a probar, porque algunos son de buscar exactamente a una hora, así es, no en específico entonces me voy a quedar despierta y voy a verificar que esto sí esté ocurriendo porque no lo escuché de una ni de dos, ni de tres personas, lo leí un montón de veces, son dos glitches raros que ocurren en Disney Plus, así que bueno, suscríbase antes de comenzar para que Disney no vaya atrás de ustedes y no les pase esto cuando estén viendo Disney Plus y ah, estoy muy contenta porque ya grabé el primer video de mi canal secundario, les va a aparecer por aquí, yo les recomiendo que vayan porque de verdad les cuento un story time súper trágico donde casi mi roomie se muere en mis brazos, así literal yo sé que suena como así de ¿qué? pero sí, así pasó así que bueno, mis redes sociales están apareciendo por aquí, les recomiendo que me sigan por todos lados porque tengo varias ideas de jugar con ustedes Roblox y demás, pero les voy a avisar por Instagram con le vamos a hacer? porque todavía no tengo mucha idea perdón por hablar tan rápido, pero quiero no que se hagan más de dos minutos y medio, vamos ya adelante con este video ok, así que yo creo que ustedes ya saben a este punto que alrededor de Disney, eh, tanto del parque como Walt Disney en sí, que es la persona que fundó todo Disney y los parques y bla bla bla, hay muchos rumores, creepypastas y cosas de miedo alrededor de ellos. Entre una de, de muchas cosas, pues ya saben, ¿no? De que en el parque pues, pasan estas cosas y de que se aparecen ciertos fantasmas y de que en las atracciones eh, pues ya las personas que trabajan ahí saben que a partir de tal hora se ve esto o que se mueven ciertas cosas solas y demás y demás. Eso ya se sabe y si no, pues les puedo contar en otra ocasión Pero según yo, yo, ya había hecho un video hace muchos años, unos tres años atrás Sobre las cosas raras que ocurrían en los parques de Disney Entonces bueno, una de esas cosas es que cuando murió Walt Disney O sea, Walt Disney fue una persona que marcó como que muchos muchas personas Y marcó como lo del cine y las películas y demás entonces, um, cuando murió había muchos rumores de que realmente la familia de Walt Disney había como congelado su cuerpo, o sea, como que lo querían conservar o yo no sé qué sentido tendría que lo mantuvieran congelado porque pues ya había muerto, pero pues bueno, que lo tenían congelado y que se supone que estaba en alguno de los parques, ¿no? Ese era como que lo que, se, lo que se pensaba. Y, bueno, había como muchas razones por las cuales la gente creía eso. Ahora, después de eso hubo... Eh, hagan de cuenta que en un parque hay un, un departamento ahí donde efectivamente ahí vivía Walt Disney con su familia. De repente, o sea, bueno, no vivía, pero a veces pasaban días como para estar cerca del parque, estar viendo. O si necesitaban ir a trabajar, pues iban. Y ahí se quedaban, ahí tenía una oficina, todo muy bien, ¿no? Todo perfecto, Ok. Todo está ahí muy bien. Cuando muere Walt Disney. Ya no tenían permiso de entrar ahí nadie. Eh, solamente tenía permiso de entrar a la persona que limpiaba. Y pues él decía que pasaban cosas. Porque pues siempre estaba todo apagado. O sea se quedó como atracción. Así de que tú ibas pasando. Y ah sí este era el departamento de Walt Disney. Ok y ya. Pero pues cuando lo limpiaban. O sea la persona que limpiaba. Decía que se escuchaban cosas. Y que en una de esas llegó. Y que la lámpara estaba prendida. Entonces pues que se asustó porque pues nadie más tenía llaves, nadie más tenía permitido entrar y la desconectó, la lámpara. Y ya hizo su limpieza y todo, sale y cuando va caminando, así ya de que ya, pues ya se estaba yendo pues, por el parque, voltea y ¿qué creen? Que la lámpara otra vez estaba prendida. Entonces sí, de eso hay un montón de rumores, porque también hay de verdad un rumor así fuer, fuer, fuer, fuer, fuertísimo, fuertísimo, de que las personas alcanzan a ver a la silueta de Walt Disney o de que alguien anda ahí en el departamento por las noches. Les digo, es, tú vas pasando, o sea, la calle ahí está, es que está en medio del parque, es el lugar que les digo, entonces la gente puede ver por fuera y dicen que pues sí, que ahí se aparece Walt Disney. Bueno, ok. Alrededor de todo ese rumor se formó otro eh, de la película de Frozen, ¿por qué? Bueno, entre muchas razones, eh, ha dado cuenta que Disney compra o cierta versión, no sé cómo decirles, compra los derechos o no sé, de una historia que ya existe, por ejemplo, Blancanieves, bla, bla, bla, o sea, no todas eran originales de ellos y de hecho la, la historia de Frozen se llamaba The Snow Queen, o sea, la reina del, de la nieve y pues muchas personas decían, ¿por qué no la habrá puesto así? O sea, la reina de la nieve cuando, por ejemplo... Eh, Blancanieves, así tal cual se llamaba y cosas así, o sea, como que respetaba lo que era el título original pues de, de la película, ¿no? o del libro en este caso, y este se llamaba Frozen, entonces decían, ah entonces es Frozen porque quieren taparle el ojo al macho, como decimos por ahí de, de que pues tienen a Walt Disney congelado, o sea Frozen, o sea, Frozen es congelado entonces Frozen, Walt Disney, Frozen la película y aquí el glitch de, o sea, ¿qué tiene que ver Disney Plus aquí? ok, se supone que tú si te vas a la aplicación Y a las exactamente 12.15 am 12.15 am Tú buscas Frozen en la aplicación Y la pones por un mili ¿Se dice mili o minisegundo? puede decir milisegundo Por un milisegundo puedes ver así como pum La cara de lo que es eh, Walt Disney O sea, Walt Disney, el señor Y ya empieza la película normal ¿Por qué a las 12.15? Bueno, porque dice... Eh, se porque Walt Disney murió exactamente el mes 12, o sea diciembre, y el día 15. Entonces por eso, a las 12.15 tú buscas la película y es cuando aparece este glitch extraño. Entonces eso lo vamos a estar poniendo a prueba para ver si es cierto. Ok, bueno, eso es como todo el rumor y aparte les digo, había un montón de rumores de esto de que Frozen, eh, o sea, si tú buscabas Frozen Disney, te salían todos así de que este, creemos que está congelado la persona ahí, o sea, Walt en los parques por esto, por otro, o sea, había un montón como de páginas hablando de eso y ahora tú que buscas Frozen Disney, pues... Solamente aparecen cosas de Elsa, de Anna, de Olaf, de todos los personajes de la película. Y se supone que eso era lo que quería, o sea, lo que quería hacer la franquicia. Tapar todo eso, así como de que, bueno, pues ya, o sea, mientras menos personas busquen y encuentren resultados sobre esa búsqueda, pues ya, o sea, como que se va a ir olvidando. Y efectivamente fue lo que pasó. Tú sigues buscando así de que, a ver, congelado, Frozen, como le quieras poner, y siempre, siempre aparecen cosas de la película, más no ya... Del rumor este de que lo tenían ahí congelado Ok, otro glitch Bueno, aquí lo vamos a dejar y enseguida al final Vamos a ver el clip de yo buscando eso Pero bueno, el siguiente Glitch que ocurrió dejó a unas Niñas gritando Bueno, tú te metes a Disney cuando Pues quieres ver caricaturas, o sea básicamente O películas super family friendly De que triple A, bla bla bla Pues de todas las que son de Disney Bueno, se dice que hay una película de Mickey que se llama eh, Mickey, el túnel sin final. Y que se aparece ahí, ya ven que hay varias películas de Mickey. O sea, de que Mickey es pues el centro de la película, ¿verdad? Entonces, pues que Mickey está ahí, es como un... un es un video o una película, pues, de 13 minutos nada más. Entonces, está, lo que ustedes pueden ver es Mickey así en lo que es la entrada de un túnel grandote que se ve muy muy oscuro, y se queda por unos minutos así nada más viendo hacia adentro del túnel, cuando de repente pues Mickey voltea y casi casi parece que te está viendo así, a través de la pantalla, así, y que les dice en voz súper creepy, obviamente no la de Mickey normal, ven conmigo al túnel sin final. Enseguida de eso, Mickey se voltea, hacia adentro del túnel y empieza a caminar y lo que pasa después es que pues Mickey va caminando hacia el túnel y él se sigue, o sea la cámara sigue a Mickey pero pues el túnel se vuelve súper oscuro y se supone que pues no, no acabaron de ver los 13 minutos de, esa, de ese video, de esa película pues de Mickey el túnel sin final porque las niñas ya estaban grite y grite entonces llegan los papás y apagan la televisión así a ver qué pasó, no, pues esto y lo otro a ver, y que vuelven a aprender y pues obviamente ya no estaba lo que es esta película de Mickey. Entonces, yo creo que esa no la voy a encontrar porque pues no, o sea, yo nunca he visto nada parecido. Pero pues la del 12 del 15, vamos a ver si es cierto, ojalá que sí me acuerde de eso. Inserta aquí el siguiente clip de eso. Y bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, díganme si han escuchado más rumores de estos así creepy de terror, espero que Disney no vea este video y me diga así de que ah sí, pues entonces bye, cancelada. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden suscribirse para que Walt Disney no vaya a sus casas y pues ya, los espero en mi canal secundario y en mis redes sociales, les mando muchos besos.